con Mayra. Hola Mayra, ¿cómo estás? Buen día chicos, ¿Qué? gracias por la invitación. Qué linda, y además es compañera nuestra claro, Mayra claro. Está trabajando sí. en Brava Pero se hizo muy famosa Yo creo que te, te deben haber llovido los mensajes Sí ¿O no? Cuando empezamos la relación, sí, por todos lados Sí. Porque y de es, todo tipo, claro. sí, de Sí, hasta el día de hoy hay de todo tipo Y la cantidad de triejas que debe haber en Mendoza Lo que pasa es que no son tan populares A lo mejor, digo, tan populares en términos de, de lo que se generó Alrededor de esta noticia Con Mayra y con otras dos personas Que quiénes son Mayra Eliana y Nazareno. Eliana y Nazareno. Viven los tres juntos y tienen una trieja. Nosotros tenemos. Una pareja de tres. Una pareja claro. de. No, es que no es una pareja, porque pa ya es como. Claro, bueno, claro pero decís. Eh, si una, una relación si de tres. Una relación de tres, exactamente. No está negado Rodolfo Gravina a esa posibilidad, entonces. No. A, mí, a mí me resulta complicado, digo, la convivencia es difícil entre dos. Sí, imagínate. Entre ellas me, me, me da que se sacan los ojos, pero eh, la que tiene que hablar es ella, ¿no? Pero Mayra dice que. Eh, generaron un plan un plan que se cumple a rajatabla o sí. más o menos hay veces que por ahí cuando uno no tiene ganas dice bueno me ayudas me das una mano con esto <risa> y ahí el otro se fija si cede o no pero sí tenemos una, una hoja que está pegada en la heladera Mira. entonces ahí eh, cada uno tiene su, su tarea en casa por ejemplo Eli se encarga más que nada de la cocina, porque yo soy desastre en la cocina, le quemo todo. Es más, la única vez que cociné, le rompieron a mis papás. Y no. imagínate, a ese nivel, Nasa se encarga de lavar la ropa y yo, por ejemplo, me encargo de planchar. Ajá. Planchar, hacer la cama. El baño, por ejemplo, lo, lo dividimos. Bien, claro, claro porque no es la tarea de de de más agradable. cada uno. Claro, entonces se Bueno, como, bueno, ¿Qué es, pasa esto no dividimos. Se, se me ocurre, por ejemplo, cuando hay una discusión entre dos. A ver, vos, En una pareja normal vos discutís, palabra tuya contra palabra mía, llegás a un acuerdo o no. Pero acá vos puedes involucrar a otra, claro. o no, o capaz que, que no lo involucrás. Que además puede estar de, de tu lado o de la eh, claro. otra persona. Chicos, se arma. Sí, ese tema es súper interesante, igual porque es más fácil resolver, para mí, más fácil resolver el, las discusiones o los distintos puntos de vista. Porque, ¿qué pasa? Siempre si hay una, una discusión o un punto de vista distinto entre dos, primero se habla entre esas dos personas, y si no se llega a un acuerdo, ponemos un mediador que sería la... Tercera persona y, claro. y ahí decimos, bueno, ¿vos qué pensás o cómo qué harías en este en este caso? Claro. Entonces ahí ya, si son dos contra uno, bueno, el otro tiene que ceder porque evidentemente eh, es sí. el que está errado. Sí, sí, claro. Pero, lo, la tienen y no hay complot teleno. de sexo, digamos, dos mujeres <risas> contra un hombre, no hay complot allí. Depende del tema. A Claro. ¿Y cómo se conocieron? Eh, ellos trabajaban en un call center. Ellos ya eran pareja. Sí, ellos eran pareja, nos llegaban al año, ocho meses, así que estaban juntos y yo empecé a trabajar en el consultor, que eh, trabajaba mi prima ahí. Ajá. Entonces, bueno, yo quería empezar a trabajar porque no hacía nada. Y digo, bueno, es momento de hacer algo. Ajá. Le digo, ¿no están buscando gente? Sí, me dice, andate el, el viernes. Me dijo la Eli que fueras el viernes y te hacen la entrevista. Bueno, voy el viernes, no estaban ellos dos, así que me entrevistó otro de los chicos. Y el día sábado voy y estaban los dos, y bueno, hermosos. ¿Sí? <risa> de, de, de, de entrada, Pero, ¿Surgió que... el amor así de una a primera vista? Era eh, primero que nada físico, porque yo no los conocía. Claro. O sea, físicamente son dos personas muy atractivas. Y, ¿sabes lo que me llamó la atención? El, la pareja que ellos tenían entre ellos. O sea, ¿cómo el respeto que se tenían entre ellos dos. ¿Cómo se trataban? Uh -huh. digo, ¿dónde existe una pareja tan amorosa? Yo quiero digo? ser parte. Claro, yo quiero a ver, experimentar. Y bueno, me, primero empecé a salir con NASA, porque era lo, lo que generalmente se hacía, salir con un hombre. Por ahí era más grande que yo, entonces para, era para, como... No pensaste salir tabúes. con él, pero estaba con ella. Claro, ¿Y y él, sabía. él estaba al tanto. Ah, él porque está. él había... era él... una pareja abierta ellos. Claramente. No, nunca antes habían tenido una relación de tres. Está bien, pero tenían una... pero no. Yo creo que hay que hacer una diferencia acá entre tener una, una trieja y, por otro lado, tener una relación abierta. Claro. Ellos en ese momento tenían una relación abierta en el sentido de que cualquiera de los dos podía, si le pintaba, salir con otra persona con el consentimiento de tu pareja. Tampoco. No, no, no eran ellos dos. Eran ah, una ¿Y cómo, pareja... cómo entraste a la pareja? Empecé a salir con Nasa, Nasa le plantea a Eli que sentía cosas por mí, sí. entonces se lo cuenta ella. Entonces ella desde un principio siempre estuvo al tanto. Uh -huh. Y bueno, primero como trabajábamos juntos, hacíamos eh, salidas de, de trabajo, digamos, nos juntábamos. Cuando salíamos de trabajar, nos íbamos a un lugar, almorzábamos, pasaba más que nada los días sábados, que trabajábamos mediodía. Y bueno, después eh, nos dejamos de juntar con, con el ámbito laboral y nos uh -huh. empezamos a juntar más nosotros tres. Claro. Y bueno, ahí empezó la relación, salíamos a bailar, ellos me invitaban a su casa... Eh, y así empezamos. Como, como naturalmente, digamos. Claro, entonces yo por ahí me juntaba solas con NASA después y decía, bueno, pero Falta necesito alien. contarle esto a la Eli también, porque es como que claro. ya sabe la parte de la historia, entonces también necesito de ella. Y bueno, ahí me, me empecé a dar cuenta que me había enamorado de Eli, que también la extrañaba a ella, que también era mi confidente. Claro. Y bueno, se lo planteé ahí, a Sofia. NASA y empezamos a salir los tres. Al principio era todo medio un caos porque como ninguno de los tres había tenido una relación de tres antes, era como todo nuevo para los tres, entonces, por ahí, era muy... Ah, cuando nos juntábamos, veíamos una serie justo que recién estaban hablando uh -huh, de Netflix. De series, sí. Sí, mi her se llama, Tuyo y ella, y esa serie nos ayudó un montón para, para entender lo que nos estaba pasando, porque realmente habían cosas de la serie, perdón, que, que eran lo que nos pasaba en el día a día, entonces nos ayudó un montón también para entenderlo. Claro, está está bueno el tema de la, de la organización familiar, de bueno, vos te encargas de esto, yo me encargo de lo otro, y de esa forma quizás uno puede resolver cosas que las parejas más convencionales tenemos. ¿Se da esto en Mendoza que en realidad hay, a lo mejor hay un montón de triejas, no sé si vos conocés, este, pero no son tan conocidas? Tenemos un Instagram, que bueno, por ahí fue donde nos hicimos el Instagram y explotó todo, que ahí nos empezaron a llamar de un montón de lugares. Y un montón de gente que nos sigue, se comunicó con nosotros para decir que habían vivido algo similar, pero que no se habían animado a llevarlo adelante claro. por todos los prejuicios mm. de la sociedad, sí, sí. El que irá, que la me familia. Imagino, imagi Ahora quiero que me cuentes esto, porque cuando explota la noticia, a lo mejor lo que pasó fue que recibieron mensajes de apoyo, como esto que estás diciendo, pero seguramente detractores también. Sí, un montón pero bueno yo creo que también es un tema que al no hablarlo es algo desconocido y que esto está buenísimo que incluso los chicos me dijeron agradecerle a los chicos por el espacio y por hablar de estas cosas que hace dos años no, sí. no se hablaba no se hablaba claro Ahora, pero viste viste que to, eh, todo este tema explotó por Florencia Peña sí no y es más viejo que el mundo tal cual digo, es que lo que pasa hasta es que hasta el hombre de las cavernas digo ya ya, ya venía con, con, con cuestiones de quiero no, no, no me alcanza uno quiero dos eh, y, los famosos y, sultanes Exacto. ¿no? Sí, sí. Pero, y por ahí ¿viste? mucha gente también piensa de que eh, NASA está con dos mujeres y En realidad no, porque Eli y yo también estamos juntas O claro. sea, no es el hombre que tiene dos mujeres al lado Somos claro. los tres son sí. tres Entonces, bueno, también un montón de prejuicios por uh -huh. ese lado Y se proyectan a futuro, por ejemplo, no sé ¿Querrían tener hijos eh, o, o algo por el estilo? Bueno, justamente, perdón, el disparador es Exacto. este caso que, que mencionamos recién de Buenos Aires querés, ¿Querés contarle un poquito? Claro, que la, que la justicia de familia justamente eh, consideró que los datos filiatorios de un niño Se podían inscribir con tres personas con eh, Creo que eran dos mujeres y, y no, y dos hombre, hombres y una mujer Dos hombres y una, hombres y una, mujer, y una mujer, en, mujer en el caso de Buenos Aires Lo cual es algo totalmente inédito a nivel judicial Y empieza a abrir un camino Totalmente Sí, la semana pasada salió el sí. fallo claro. ese Sí, la verdad que nosotros nos pusimos súper contentos Porque ya habíamos hablado de la posibilidad de ser padres uh -huh. los tres juntos Que habíamos dicho de quedarnos las dos embarazadas al mismo tiempo Pero bueno, es un poco complejo uh -huh. Pero sí nos habíamos averiguado con abogados Para ver cómo haríamos en el caso de de anotar al niño y que poder ser los tres padres eh, y poder criarlo los tres juntos. Y nos habían comentado que existía la posibilidad, Ajá. así que cuando salió el fallo de la, la semana pasada, claro, la que, que es un que de alguna forma se allana el camino. Tal cual, sí. Y está buenísimo porque, a ver, como yo siempre digo, está está muy bueno criar a los niños con amor, no importa cómo, pero siempre y cuando sea con amor, la criatura va a crecer no, bien. En un ámbito hermoso. Es, es, es eh, difícil controlar a los haters, ¿no? La gente que empieza a bardear. Pero creo que es más difícil controlar los afectos cercanos, ¿no? La familia. Y creo que para algún integrante de la familia quizás no haya sido fácil. ¿Te no. importó eso? Mira, el eh, que más me costó fue a mi papá, que es una uh -huh. persona súper cercana. Y yo hasta el momento, o sea, cuando conocí a los chicos, yo todavía vivía con mis papás. Entonces fue muy complicado el tema de contarle que estaba con un hombre que era más grande que yo y que también estaba con una mujer. Eh, bueno, al principio le costó eh, re, eh, hacerlo Entenderlo, parte de claro. sí, claro, que claro. igual yo lo entendí en su momento y me lo tomé con calma porque digo, bueno, <risa> también es un tema que es complejo. No, y además después y la explosión mediática. Tal cual. Porque una claro. cosa es, claro, aceptarlo en la intimidad y decir, bueno, esto pasa y a lo mejor eh, va a seguir pasando cada vez más, o ha pasado siempre, pero no se conoce, pero de ahí a la explosión mediática, ahí quizás puede haber como un límite que de debe es ser disruptivo. difícil de aceptar, uh -huh. es muy disruptivo. Sí, sí, tal cual. Bueno, igual, o sea, cuando yo le contesto a mi papá, que digo, mi, el resto de la familia se lo tomó bastante bien. Los que mejores se lo tomaron fueron mis abuelos. Yo digo, mis abuelos, le voy a contar no. un montón entenderlo. No, fueron los primeros. que uno, uno subestima a la gente sí, grande. Sí. Y a veces Sí, es, y la tienen clarísima. Las... Es más, yo a mis abuelos ni siquiera les había contado y ya me preguntaban por los chicos. Como para que te des no, una idea. Y me preguntaban, ¿y claro. Nasa? Y yo todavía ni siquiera se los había contado. Pero era como que ya lo sabían, era claro. obvio. Ya, ya de alguna forma habían aceptado, naturalizado la idea. Claro, sí. Y mi papá cuando se dio cuenta de que no era un capricho mío y de que no era algo pasajero... Estuvo, cuando le conté, estuvo tres días en shock, sin hablarme, era como, bueno, a ver, decime algo, no claro, sé. Sí. Y al cuarto día nos invitó a los tres a cenar. Y ahí ya hasta, hasta el día de hoy siempre. Lo estaba, me... lo estaba procesando. ¿Y entendían, sí, sí. ¿Entendían que era una relación de tres, eh, digamos, cerrada? Porque no es que sea una relación abierta, no son swingers ni nada, son tres, una, una trieja justamente. ¿Entendían eso o tú que explicarlo? Sí, fue medio complejo, pero lo entendieron. Y al día de hoy también lo, ya lo tienen asimilado. Me imagino que lo que les debe pasar un montón es gente que no los toma en serio, ¿no? Como, bueno, esto va a pasar, esto es pasatista, esto en realidad quieren fama, un se están divirtiendo, lo que claro, sea. Sí. ¿Les pasa eso que se los toman se los toman como muy a la ligera o es como, esto va, va a pasar? La verdad, no le damos mucha bolilla a los comentarios uh -huh. porque también cuando, yo tengo la teoría de que cuando uno juzga es porque es problema de uno de uno y no del otro, o sea, Estás todas las personas, claro, todas las personas ah, que... sí que hay gente que tiene ganas y no se anima. Es que incluso pasa, pero bueno, sí. es un tabú también, sí cuesta, claro. cuesta romper con sí. esos esquemas. Bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 2613-444444 para opinar sobre este tema y sobre lo que quieran, porque hasta las 10 de la mañana hacemos nuestro Hola Mendoza Extra. ¿A qué te dedicas? Bueno, ya lo contábamos hace un ratito, Mayra, pero contanos un poco de vos. Bueno, yo tengo 24 años sí. actualmente, estoy estudiando comunicación social, trabajo en Brava, como mencionábamos, y también eh, con los chicos tenemos proyectos en común, eh, somos comerciantes, y bueno, está ese ese proyecto. Esa a tres. beta, claro. Sí, sí. ¿Y en el call center ya no siguen trabajando? No, en el call center Ah, uh -huh. okay. no, bueno, porque es más fácil mantener la casa entre tres. Sí, tal cual. <risa> la que se <risa> ingresa, tres, hijos, claro. todos estamos pensando en la Ojo, eh. La que se encarga de la administración igual es Eli. Es sí. como la más correcta, tiene una agenda donde tiene todo anotado, perfecto, cuando lo va haciendo lo tacha con resaltador. Entonces, como, bueno, dale, hacelo vos porque claro. lo, los otros dos son un desastre. Se me ocurre que no lo han hablado porque uno no, no, no piensa en esas cosas, pero, no sé, se pelean con uno. Sí. ¿Cómo sería? ¿Quedan dos? ¿Se termina la, la, la trieja? Eh, no sé, Siempre dijimos, sí lo hemos hablado, sí. porque al principio de la relación hubo muchas idas y vueltas que no sabíamos cómo iba a terminar, de que si alguno no se sentía cómodo o, o ya no quería estar más en la relación, era el que iba a tener que ceder eh, e irse de la, ¿Sí? de la casa eh, y los otros dos lo iban a, a apoyar, seguir. claro. Sí, porque al, al, al ser la administradora en este caso Eli, la otra persona como que se quedaba ahí media descolgada, entonces las otras dos personas ayudarían... A la persona que, que quizás ya no está conforme. Qué, qué difícil. Porque... No ha pasado. Bueno, pero sí, porque si sí. en una relación de dos personas a alguien se le va el amor, queda una persona dañada, digamos, dolida. Tal, tal. Ahora se va una, acá quedan dos personas dolidas. ¿No? Claro, y, sí. es, es complejo. Y en caso de que pase, eh, vos te ves en una relación de dos, ponele, o ellos se ven en una relación de buscar en un tercero, porque ellos están acostumbrados a tres. Mira, de mi parte. Eh, es muy complejo sí. entablar una relación de tres. Y yo, no, o sea, si vos me preguntabas hace cinco años si yo hubiese estado en una relación de tres, te hubiese dicho que no, claro así bien. que sí. hoy en día sí, no sí, sí, te sí. diría que no sabría lo que, iba, lo que iba a pasar. Pero no me veo en una relación en otra relación uh -huh. de tres que no sea con él y con NASA hoy en día. Claro. ¿Eh? Bueno, el se, tiempo... Se decidió por las personas. Claro, sí, el tiempo dirá. Sí. Bueno, nunca que... me hubiese imaginado estar con una mujer, entonces tampoco es, es muy, muy loco. Claro, claro, tal cual, es, es raro. Eh, hay quienes piensan, cuando piensan en, en el amor y en las relaciones, en una pareja mucho más convencional, en una pareja de dos y no en una trieja, este, y cuesta muchísimo salir de eso que es cultural, además, que Totalmente. nos han enseñado desde siempre. Siempre lo hablamos con el Tano porque el Tano, además, intenta ir en contra de esas imposiciones culturales de, y de lo, de lo adquirido, básicamente. Claro. Romper el molde y empezar a pensar distinto es lo que choca contra el común de la gente, contra lo que puede Pueden llegar a pensar absolutamente todos, pero bueno, se da y pasa mucho más de lo que sí, muchos creen. Claro.